La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de interés en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I d.C., confirma las noticias de Marcos sobre el asesinato de Juan Bautista, incluso señala el lugar de ejecución, la fortaleza de Maqueronte, al otro lado del Mar Muerto. Solo que no menciona las circunstancias de que habla el evangelista. El evangelista de forma sutil pero clara está anunciando la suerte que correría Jesús con su predicación tan impetuosa y transformadora y la posible suerte que correría en el grupo de sus discípulos si se comprometían con seriedad y dedicación al anuncio de la llegada inminente del reino y la necesidad de un camino de vida para asumir la causa proclamada por ellos. La palabra libre del profeta resulta incómodo al rey Herodes, que le había quitado injustamente la mujer a su hermano Filipo. Claro que Herodes sabía que decapitar a Juan estaba mal. Tonto no era, pero el orgullo, el no quebrantar su promesa, le llevó a asesinar al bautista. Juan no sintió vergüenza al hacerle ver el mal que estaba haciendo y todas las consecuencias que tenía. Parece que su vida era doble. Por un lado tenía que hacer callar a su conciencia que le reclamaba el mal hecho, pero por otro le hacía mucho bien el escuchar al hombre de Dios. Que el Señor los bendiga.